Hola, aquí Santi García Cremades, matemático ya no confinado, ya por fin estamos en modo desconfinamiento aquí en España. Mucho ánimo a los países que estáis en modo confinamiento y pasando la parte más grave de esta pandemia. Aquí en España ya hemos pasado lo peor, seguramente esto no volverá a ocurrir y los rebrotes serán locales, como están viendo ahora pequeños rebrotes, cuando hablamos de pequeños rebrotes hablamos de cifras muy pequeñas, de 3-4 casos y estamos hablando de, de cifras ya digo muy estables. La parte de la curva ya la hemos descendido y estamos en la fase estable, donde ahora tenemos que observar las nuevas tendencias. Cuando haya un cambio de tendencia, ojito, y tendremos que actuar eh, acorde a todo esto. Esto no quiere decir que no haya que tener muchísima prudencia, que estamos viendo un montón de ejemplos de gente muy incauta, muy irresponsable, y esto no debe ocurrir más que nunca. Tenemos que aprender del pasado para actuar ahora. Todavía hasta no tengamos inmunidad de grupo, hasta no tengamos una vacuna, Sí, lo siento, conspiranoicos, tenemos que tener una vacuna para tener inmunidad de grupo y superar este virus entre todos, ¿vale? Entre todos, no es... Es que yo... Entre todos, ¿vale? La libertad está para todos. Y tú después ya decides en libertad, pero respetando la unidad de, de la sociedad, porque si no, no vivas en sociedad. Vive en, en tu cueva, también puedes vivir en tu cueva y no pasa nada, ¿eh? Bueno, por si no os habéis he hecho un seguimiento de esta pandemia, sobre todo con las cifras que teníamos en España, pero también comparándola con Italia y otros países como Estados Unidos, México, que estamos viendo ahora esto, este apuntamiento más grave. Y he recopilado todos estos vídeos, todas estas historias, en un vídeo completo con dos motivos fundamentales. Uno, para que tengamos memoria. La memoria es clave para aprender del pasado, de la experiencia, que así hemos aprendido en la curva y así podíamos hacer predicciones y este tipo de modelos de series temporales, porque aprendemos de la experiencia pues tenemos que aprender de la experiencia. La memoria es clave para el ser humano, para no equivocarse otra vez y para tener mucha prudencia, que a veces se nos olvida. Y la memoria, ya digo, ahora es clave. Y dos, para ayudar a aquellos países que estén ahora mismo en el modo de crecimiento, de tendencia creciente y estén con mucho desasosiego y mucha desesperación con este confinamiento y estos momentos tan duros. Así que eh, os dejo aquí estas historias, están divididas en dos partes, empiezan a final de marzo con el crecimiento de la curva y estos mensajes tan negativos que se daban en prensa, aunque no lo decían las matemáticas, ya estábamos bajando, estábamos aplanando la curva, y eso no se decía tanto en los medios, así que esa es la primera parte de, de los vídeos, y después hay una segunda parte que es de predicción, de modelos matemáticos estudiando esta curva, sobre todo cuando ya teníamos la tendencia decreciente, y podíamos ver si había un decrecimiento, eh, digamos, estable o... Había cambios de tendencia en ese decrecimiento debido a las nuevas medidas de desconfinamiento, del primer desconfinamiento. Y vamos a observar este do, esta, esos dos tiempos. Y vamos a observar esos dos tiempos. Cómo estuvimos subiendo, cómo llegamos al punto máximo, cómo empezamos a bajar y cómo terminamos bajando al momento actual que estamos viendo ahora, momento estable. Saben lo que saben y no saben más. Todo lo que se aprende no se suele enseñar. Si quieres ser la Hola, ¿qué tal? Día no sé cuántos, le diremos aquí, ya son un montón. Y vamos a hablar aquí, como si fuera el diario de a bordo, cuántos, cómo están los datos hoy del COVID-19 en España. Vamos a hablar del dato de fallecidos. Yo os enseño, como siempre, mi pantallita este tan bonita de, de, de Excel. Lo tengo también en R, pero es que en Excel, para enseñarles como más, más bonito. Bueno, el caso que hoy el número de fallecidos, bueno, hoy, el dato de ayer, es menor que el de antes de ayer. Eso siempre bien, nos gusta. Parece que la curva está pasando por el punto álgido. Se habla mucho de esto. Vemos la velocidad ha bajado. Pero a mí me gusta mucho, y os voy a enseñar ahora, lo subiré, el gráfico de medias móviles cada tres días. O sea, usando la media cada tres días. Y vemos aquí, esto me gusta, que es... Se ha caído un, un monicote. Eh, este es la aceleración. Vemos cómo baja y baja y baja. Lo veremos mejor en el gráfico, ¿vale? Aceleración y velocidad en un gráfico. Y vemos aquí cómo la tendencia lineal es explicada al... Una púa, así como, como dato. Bueno, os enseño mejor con la gráfica, ¿vale? Eh, Sabéis que está por un lado la velocidad y por otro lado está la aceleración. La aceleración es la velocidad de la velocidad, es decir, el incremento del incremento. Y aquí hablamos del incremento total, que es la velocidad total, del total de fallecidos, y el incremento diario es el incremento de lo que tenemos cada día, que lo que tenemos cada día es el incremento total, ¿vale? De un día para otro es un incremento diario. O sea, esto es la velocidad de la velocidad, esto es la aceleración. Esto queremos que sea cero y, por supuesto, este también. Queremos que la velocidad sea cero y la aceleración sea cero. Vemos aquí la naranja, que es la aceleración del total. Está en 5% en los últimos 3 días. Hoy ya digo que ha bajado incluso la velocidad, pero en tres días ha bajado, es decir, está bajando en general. Y esto se explica 64% y esto se explica 80%. Está bajando en general, pero cuando sea cero, cero kills, ¿vale? Como el símbolo este. Ok. Cero kills. Que es el origen del símbolo, por cierto. En resumen, aunque tengamos cada vez más muertes, que eso es un drama total, estamos bajando en velocidad, estamos llegando a la cota máxima y estamos terminando ya este calvario. Mucho ánimo, mucha ciencia y mucha paciencia. Hola, buenas noches. Buenas noticias. Esto no habéis escuchado en ningún medio de comunicación en ningún día de estos. Pues hay buenas noticias dentro de la gravedad. Siento siempre batizar mucho esto porque es importante que hay nuevos fallecidos, como todos los días, no hay cero. vale Tenemos aquí 838 más que ayer, ha aumentado la velocidad. Pero voy a enseñaros aquí las gráficas: estos son las gráficas de los fallecidos totales. Que madre mía, crece exponencial. No crece exponencial, la exponencial estaría por arriba, la hemos. Super, la hemos... Gracias a, a esto de confinarse Hemos bajado esto Y esto llegará a una tendencia Lo que se llama una asíntota en matemáticas Llegará a un límite, a un máximo vale Que será lo menos posible, pero será Y esto es el número de fallecidos cada día Estamos en el pico máximo Estamos hablando del pico máximo Porque vamos ya hacia abajo Lo vamos a demostrar con otras gráficas con lo enseño en otros vídeos Porque voy a parar esto Adiós vale Y vamos a los gráficos estos chulos Ahora los publico este es el número fallecido con COVID-19 en España, lo de siempre, de hoy. Es decir, los datos de, de hoy, que son de ayer, del Ministerio de Sanidad. Y vamos a evaluar con medias móviles cada tres días, para reducir el ruido. Es decir, no cojo solamente el día de hoy, sino cojo los tres últimos días, y eso se evalúa en cada día, y así se ve la tendencia más claramente, se ve más suavizada. ¿Vale? Se reduce el, el ruido que, que se produce por los datos, que tenemos datos muy inestables, como sabéis. ¿Vale? En vez de estar la aceleración en azul, la velocidad... Ya digo, esto es un concepto que ya ahora publico en un vídeo Que hemos salido en la trinchera show Lo he explicado velocidad y aceleración Y tocino también lo metí por ahí en medio Pero como veis aquí la velocidad imagináis que estamos en un coche y este es el velocímetro Estamos en una velocidad de 50% Y hemos bajado, hemos quitado el pie del acelerador Y estamos bajando la velocidad Estamos ya por una 16% estamos, Seguimos bajando Cuando lleguemos a cero, hemos ganado Solamente os digo que informaros, contrastar lo que yo os digo también. Están públicos los datos, salen una vez al día. No hay un minuto a minuto, pero hay datos para evaluarlos. Así que seamos positivos que se puede, según la estadística, ¿vale? A ver, ¿alguna pregunta? No. Sí. No se te escucha, te lo digo. ¿Eso quiere decir que hemos ganado ya el virus? No, estamos, estamos en, en camino en tendencia en ganadora, por decirlo así. Tendencia ganadora, no me ha gustado a mí. Más. Lo vamos, vamos a mantener. Vale, y hoy he enseñado tres gráficas, pues voy a contar las tres gráficas así rápidamente por aquí Fallecidos totales en España, la evolución, siempre habéis escuchado, creo, si tenéis oídos y todas estas cosas Que esto es una curva exponencial, vemos desde el principio, desde que el primer fallecido Hasta, llevamos ya 28 días con fallecidos Mal, Malas noticias, y siempre hay más, malas noticias Pero estamos viendo que esto se está distanciando, esto es lo que se distancia del exponencial Creo que es bastante significativo, vale, esto... Lo que, se va, lo que va a hacer es tender a una asíntota que se conoce. Algo que se estabiliza y se queda como una constante. Eso se verá en los, próximamente en las noticias y aquí también. ¿vale? Esta es la que enseño siempre. No voy a centrarme mucho. La naranja es la velocidad. La aceleración es la azul. Las dos bajan. Velocidad cero, hemos ganado. Aceleración cero, punto de inflexión. Estamos muy cerca del punto de inflexión, ¿vale? Que es el pico máximo, como queráis reconocerlo. Pero bueno, y estos modelos SIR susceptibles infectados recuperados esto merece más explicación este es el modelo sir simple el que hemos contado zasca spam otra vez es que hemos contado aquí aquí ves está hablando de los, de los infectados por día lo tengo en directo para dar visitas con javier álvarez de nuevo spam ya digo ver el vídeo lo pongo ahora en en swipe pero este es el modelo SIR, sí, ya digo Muestra, he puesto porque desde la muestra que tenemos hay muchos fallos de la muestra. Hay menos infectados de lo que dice el ministerio, porque estamos muchos en nuestra casa. Yo no sé si yo soy o no, pero estas cosas, ¿vale? Y recuperados también hay más recuperados, la naranja y la gris, infectados y recuperados, es más alta. Pero bueno, veis la escala aquí, he puesto 47 millones, al principio somos todos y está bajando, pero ya veis que aquí está hasta 46 millones,8, ¿vale? Para que se vea esto, para que se vea. Y de, esta curva bajará hasta frenar, se quedará. En una cantidad, la que sea Pero vemos ahí como ya El punto de inflexión estamos llegando Después la naranja La naranja va a ser como una campana de Gauss La curva de naranja de infectados Se le resta siempre la curva de recuperados y muertos vale Entonces la de infectados llega, llega a un punto máximo Que creo que estamos pasando por ahí Y bajará y será simétrica O prácticamente simétrica Subirá, subirá y bajará ¿Vale? A cero Y esta de recuperados Subirá y se parecerá bastante a esta a La inversa de esta de susceptible Es decir, sube, sube, sube Y se estabiliza así, está baja, baja y se estabiliza Pues igual, ¿vale? Espero que os haya entendido más o menos Mira, Tengo aquí también a mi madre y mi padre Que los he hecho un montón de menos A mi padre, porque ya no está Y mi madre porque la tengo lejos Vengo perrico, Mi mi Rupert también lo he hecho un montón de menos Qué bonicos Pues eso, Que espero que os sirva de algo todo esto Y mucho, mucho ánimo y algunos me decís incluso a veces cabreados que cómo puedo decir que esto esté mejorando cuando hay más muertos que nunca. Hoy es verdad que hay más nuevos fallecidos que ningún día, el máximo número. Es muy triste, es un drama, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del estado. El estado es decreciente y el momento puntual puede ser a veces que haya una variación hacia arriba, una variación hacia abajo. Es duro hablarlo así en frío, pero es así, es como si hablamos de clima o temperatura. A ver, si hablamos de verano, el clima es el promedio de condiciones climatológicas entre ellas la temperatura el promedio de temperaturas en un entorno vale entonces tú dices el clima en verano es cálido pero puede haber un día que haya tormenta o que haya o que llueva y que, que haga un poco más de frío y no por ello el verano deja de ser cálido vale y estamos hablando de una tendencia un estado no voy a decir cálido pero voy a decir decreciente así que vamos a ver qué pasa mañana mucho ánimo ya digo y más matemáticas mañana Vale, esto es frecuencia absoluta Es decir, el número de, en un día de gente Y esto es el número total de fallecidos que tenemos en España Ya digo, siempre dramático, es muy triste Pero es que en absoluto no tenemos información Tenemos más información en relativo Hay que ponerla ahí, más escala de medir Todo relativo, ¿no? que decía Einstein, Bueno, no lo dijo nunca, pero eh, hizo relatividad Eso sí que hizo mucho Bueno, lo que sí que digo es que hay que ponerlo con una tasa de incremento Vamos a hablar del incremento con respecto al día anterior Que sería esto, el 4% más Aquí ya digo que estamos ponderando y vemos ahí la aceleración como sigue bajando, estamos al 4%. Y la velocidad bajó un poco más, es decir, aunque tengamos número de fallecidos máximo, bajó la velocidad. Pero quería enseñaros una curva más, que es esta, que es la curtosis. Habéis oído mil veces lo de baja la curva. Pues esto es una demostración gráfica en qué momento hemos conseguido bajar la curva. En cero sería lo que diríamos una curva normal. Antes he estado más rápido que la curva normal, al principio, en la colita, y después... Cuando esta curtosis, porque hay dos medidas de curtosis, esta se mide con respecto a cero. Eh, cuando esta curtosis es positiva, se supone que el apuntamiento, aunque ahora os enseñaré un paper que dice que no es exactamente el apuntamiento, pero bueno, vamos a decir que la cola de la izquierda va más rápido que la curva normal, que es lo que no queríamos, ¿vale? Que la curva iba muy rápido al principio, ¿vale? Y esto... Aquí podemos decir que entre el 21 de marzo 22 de marzo Ya ejerció su poder la cuarentena Lo de baja la curva Ha funcionado, está demostrado que aquí Se revertió la curtosis de positivos A negativos Aquí tenemos todas las curtosis negativas Porque ahora ya la curva normal se queda por encima De nuestros datos Quiero hacer una simulación con las normales Y, y todas estas cosas Os voy a enseñar lo que estoy haciendo Pero no tengo todavía resultados Esto es lo que tenemos ahora mismo vale eh, Son en días y he hecho una cosa que no se sé dedica a hacer en estadística Que es predecir a lo, a lo grueso Y fijaos bien que con esto Y con esto demostramos gráficamente QED Gráficamente Que estamos funcionando por debajo de la curva normal Baja la curva, está funcionando La cuarentena ha triunfado Pero he leído por ahí Que esto no es así, ¿no? Que vamos a morir Vale, dejo de hacer el chorro. Os enseño el paper, ¿vale? Este que os he dicho es de 2014, de Westphal, como la región esta de Alemania, y te dice lo siguiente. Bueno, bajo aquí las curvas y dice lo siguiente. Nunca más, nunca más, nevermore, eh, se debe de tratar la curtosis en términos de el apuntamiento que conocemos nosotros. Pero sí que tiene relación con las colas, con cómo crecen las colas, y con los datos atípicos, que en este caso también hemos visto eh, uno que estaba abajo antes de la cuenta pues Por ejemplo, sería un dato atípico Pues eso, listo Vamos a ver el error de predicción, que siempre les alegría máximo a equivocarte en este caso. Yo dije que iba, íbamos a tener 8.731 nuevos casos porque la velocidad de aumento, la tasa de crecimiento iba a ser el 8%, como en Italia fue en este día, correspondiente a este día, 8%. ¿Vale? Y no, hemos crecido menos, ya he dicho, el 6,8%. Y tenemos 7.787. Vaya predicción, ¿eh? Me he equivocado en 1.000 personas. 1.000 personas. Y esto, si hablamos en casos totales, que es lo que yo hago la predicción, porque es el crecimiento que más se, se correlaciona, lo que he comentado esta mañana, eh, me he equivocado en un 1%, no es tanto, ¿no? Un 1%, pero ahora claro, un 1% en un dato tan grande como este, es, bajamos dos ceros de aquí, y es esta cantidad, 1189 de error. Es mucho error, muchas personas, ¿vale? Entonces, para que entendáis que estas predicciones son así, pero hemos corregido esto y he hecho otra nueva predicción para mañana Y ya para terminar antes de dormir, que hay sueño Os voy a comentar un caso muy concreto de un usuario de Twitter que se llama Remo Me ha gustado muchísimo porque intenta contradecir este, esta medida de velocidad Que dice que, que no tendría sentido si lo hacemos así, vamos a explicarlo Vamos a poner aquí, estos son los días, 1, 2, 3, hasta, he puesto hasta 100 días Esperemos que no dure tanto esto Y cada día vamos a imaginar que hay... 100 fallecidos más, ¿vale? Empezamos por 100, 200, 300, 400 y aquí medimos su tasa de crecimiento, el incremento, ¿vale? De cada día con respecto al anterior. Y aquí serían los, la, los fallecidos totales. Por tanto, el primer día sería 100, el segundo día 100 más 200, el siguiente día 200, 300 más 300, ¿vale? Se entiende, ¿no? Y dice, fíjate bien que la velocidad aquí, como tú hablas siempre de la velocidad, decrece sin parar, ¿ves? que en cero ya hemos dicho siempre que ganamos, decrece sin parar, porque cada vez, claro, la proporción de un día con otro, con el anterior, va bajando, va bajando, y en 100 días nos quedamos... Y en el infinito no conseguimos ganar nunca, porque esto sería asintótico a cero, nunca llegaría a ser cero, nunca, porque siempre estaría aumentando 100 más, 100 más, 100 más. ¿Se entiende, no? Vale, esta es la velocidad, pero ojito, que siempre he puesto las dos cosas, velocidad y aceleración. ¿Y esta es la aceleración? Claro, si la aceleración siempre es positiva, Además estamos hablando de algo asintótico, que asintótico quiere decir que ocurre en el infinito, pero aquí, si no hay negativos, por supuesto, si la aceleración siempre es positiva, veis aquí, va bajando también a cero, pero si nunca es negativa, pues la liamos parda, porque es como un coche que no deja nunca de acelerar, pues nunca va a frenar, evidentemente. ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente la aceleración en España en fallecidos. Veis aquí, ¿vale? es más difícil de predecir. Porque vemos alto, pero tenemos números negativos. Aquí a uno, aquí otro, aquí otro, menos 35%, muy importante. Pues aquí estamos, ¿vale? Gracias, Remo. Susceptibles, infectados y recuperados. Son tres tipos de poblaciones que una pasa a otra, entonces se equilibran. Y se utiliza un juego de ecuaciones diferenciales. Estas derivadas que gustaban tanto del instituto, pues se usaban aquí, ¿vale? Y este es un modelo, bueno, no es un modelo, perdón. Es la aplicación del modelo a la muestra real y esto es, digamos, dónde estamos según el modelo SIR, no el modelo, sino la aplicación, ¿vale? No sé si se ha entendido, pero mira, esta es la escala de susceptibles, que son 47 millones a priori, entonces esta escala es diferente la azul, fijaos que es una escala no tiene nada que ver, la he pintado para que se vea, ya está, pero lo interesante es esta, la I y la R, la I es la curva de infectados y la R la, R, la de recuperados, una vez que igualemos esto, Vale, os cuento rápido que soy un rollero Bueno, estos son los datos reales, ¿vale? Esto de aquí son los de la azul y estos los de la roja y amarilla Entonces estamos en una escala de 0 a 100.000 Estos son los infectados totales en, en rojo acumulados Pero ¿Cómo puede bajar los acumulados? Porque se les resta los recuperados y los fallecidos Estamos hablando de, de los infectados totales ahora, Te recuperas ya no estás infectado, ¿vale? Entonces estamos bajando y en el momento que esto se cruce la amarilla y la roja que haya la fusión mágica, que será dentro de días, mañana pasado, se dice que en el modelo epidemiológico ya podemos superar la epidemia. Digamos que puede ser el momento donde ya la epidemia está estabilizada. Entonces, estamos viendo ya el final del túnel, ¿vale? Lo explico después un poco más con la gráfica, sin mucho rollo de vídeos que no os quiero cansar. Que ya estamos muy cansados. ...diario.es y te lo ponen en portada... Nos tenemos que ir a cifras bajas el 23 de marzo. 510 muertos en las últimas 24 horas. Vale, en portada, ¿eh? Y además periodismo de datos muy bueno, como el del país también lo ponen muy chulo. Aquí periodismo de datos. Y vamos a la a mis datos. En absoluto sí es verdad que desde el 23 de marzo, veis aquí, este es el día de hoy, día 11, que son los datos del día 10. Y hasta el 23 de marzo no tenemos un dato más bajo de 500. Cuando digo 23 son los datos recogidos el 22, 426. Vale, pero nadie ha hablado de los datos relativos, que es lo que estoy hablando todos los días, que soy muy pesado. Pues mira, estamos bajando, seguimos aquí a menos 6%, ¿vale? Menos 6%, medias semanales, o sea que esto está curvas, son muy suavizadas y estamos ya estabilizados en menos 6%. Bajaremos un poco más y aquí el 5% cuando lleguemos a 0 hemos ganado, no hace falta nada más. Pero ya sabéis que nunca va a ser 0% exactamente. Va a haber un segundo rebrote, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. Y vamos a ver también la curva esta, que os enseñé una vez, que era la curtosis. Cuando era negativa es que estamos bajando la curva. Estamos acelerando más lento de lo que se esperaba según la curva normal. ¿Vale? Entonces estamos bajando aquí más lento, más lento. Y ahora estamos otra vez un poco empinando la curva, que es lo que queremos bajar ahora al cero lo más rápido posible. Esto ojalá estuviese aquí arriba ahora, porque ya, ya no queremos bajar la curva, ahora queremos acelerarla. Porque ahora sería acelerarla en positivo. Así que ahora ojalá esto suba, suba, suba, suba un poquito y lleguemos a un punto de cero muertes, cero casos. Pero ya sabéis que esto va a ser con mucho ojo, con mucho cuidado. Bueno, el vídeo lo voy a subir mañana por la mañana porque no son horas de, de vídeos en YouTube. Pero voy a compartir esto que he puesto en Twitter. Hay cuatro gráficas, la resumo rápidamente. Esta es una predicción. No me gusta hacer predicciones, pero esta es muy interesante y os la contaré estos días Diré el culpable de esta predicción mañana, a largo plazo no tiene mucho sentido, pero mola, ver cómo baja y hasta está. 520 mañana en fallecidos. Esperemos acertar o incluso equivocarnos porque seamos bajos. Esto siempre, siempre así. Vale. Esta es la curtosis, ya os comenté. Hemos llegado al punto mínimo de la curtosis. Y empezamos otra vez a ya no a bajar la curva, sino a afilarla. Porque queremos bajar lo más rápido posible, ¿verdad? Pues eso. Esto es lo de siempre. La azul, queremos que sea muy baja, como hemos tenido datos negativos últimamente, pues ha repuntado un poquito, pero sigue siendo números negativos, es decir, sigue frenando. Y esto, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y fin. Y esto es el vídeo que, que voy a subir. Hola, estoy escuchando Radio Nacional, escucháis aquí en los cascos. Esto es un concepto nuevo, auricular, el micrófono. Y vamos a hablar un poco de, de esto, de la, pre, de la predicción de los fallecidos. Hoy sabéis que ha habido un repunte en los infectados y entonces hay que rescalar todo. No vale medir ahora los infectados porque como tenemos nuevos test, muchos PCR y, y muchas medidas nuevas, pues hay que rescalar. Pero hoy, por ejemplo, según lo que tenemos aquí en el modelo este de seres temporales, eh, se decía que hoy iba a haber 519 y ha habido 523. No está nada mal, ¿vale? Como aproximación. Ya digo, no es a ver si acierto, estamos hablando de gente fallecida. Pero lo interesante es ver hacia dónde vamos con este modelo y aquí eh, la predicción de este modelo aquí no va a servir mucho porque tiene mucho ruido pero... un café descafinado y estoy mucho mejor vamos a hablar de los datos de esto de la gráfica porque hoy eh, en número de infectados subía un 67% con respecto a ayer que dices, Buah, ya está, la estadística rota no hombre, vamos a, a calmarnos lo primero esto es verdad que para ver la estabilidad de estos nuevos PCR Los nuevos test que se están haciendo eh, Hay que verlo en el tiempo Hay que esperar ahora y reescalar El número de infectados, pero el número de fallecidos sigue valiendo Y es el, la variable que siempre decimos que tiene menos ruido ¿Vale? Aunque si hacemos con este nuevo, nuestra nueva variable En medias móviles seguimos viendo esta tendencia ¿No? En números negativos, aunque haya subido Ya digo, aunque haya subido, en media seguimos bajando Estamos al 2%, como veis aquí Vamos a, a los fallecidos ¿Eh? Y el boli, se me olvida el boli Bueno, los fallecidos, datos muy importantes Seguimos aquí al 4% en acumulados Y al menos 4% diario Ya sabéis que hoy hemos bajado otra vez Y tenemos este momento también tan bonito Que dije yo, altas Entonces todos podemos decir que vamos a mejor Bueno, eso es mucho de decir La verdad, no sabría decirte esa conclusión Pero sí que hemos pasado Por los, todos los puntos máximos de todas las curvas Hemos arreglado las curvas Y estamos en el punto máximo Ahora por el ojillo, vemos final ¿Está muy bien? Este aplaude, ¿no? Ánimo, paciencia Los medios y todo. La economía es lo más importante ahora mismo Y sí que, por supuesto, que es muy importante Y vamos a tener un efecto brutal Después de, de este confinamiento Y ya lo estamos viviendo Pero joder, cuando hay un día bueno, pues se dice, ¿vale? Estamos en 399 Que hemos bajado de 400, que está muy bien También ojito a mañana, que es martes Los martes fatídicos pero bueno, os voy a enseñar simplemente esto de aquí Que ya se está suavizando estos errores de los últimos días Se está suavizando y vemos ahí Cómo las altas, la amarilla Que son las altas Superan a las bajas Bueno, las bajas, los activos que Son las rojas Y ahí hay un vaivén de errores de la muestra De errores que hemos tenido Y ya parece que el amarillo va a despuntar al rojo Ya por fin El azul, ya digo, tiene otra escala Que somos todos los susceptibles Y esto para que no me haya visto Mr. Wonderful Eh... Que aquí la bajada en medias móviles ahora mismo está más lenta, es decir, está más arriba que la escala azul, que es la diaria. Podría decir la diaria, que es mejor, ¿no? En este caso, que hay menos fallecidos. Pero estamos viendo la medida móvil para suavizar la curva y saber hacia dónde vamos, ¿vale? Estamos viendo una tendencia decreciente, pero poquito a poquito. Aquí hay mucha dispersión, ya sabéis que hay errores en la muestra estos días y aquí lo de siempre, venga. Que somos unos enamorados ya de la velocidad y la aceleración. ¡Acelera! negativa es decir estamos frenando y estamos al 3% del acumulado a ver si llegamos ya mañana al 2 ¿vale? y nada buenas noches paciencia ciencia y amor amor si sí. dime que es una serie temporal una pregunta la verdad que tendría que empezar por ahí una serie temporal o una serie cronológica que es la misma definición es una muestra de datos que pasan a través del tiempo que a través del tiempo, a través de su tendencia y su estacionalidad. La tendencia es si crece o si decrece, y la estacionalidad es si se repite algún patrón de forma cíclica. Entonces, esto lo limpiamos para ver según su histórico de dónde venimos y así sabemos a dónde vamos. Lo que ha pasado simplemente, así en resumen, es que Galicia ha traído los datos, ha reportado los datos de fallecidos de golpe y esto está acumulado en otros días, pero no han dicho qué días corresponden. Esa, esa cantidad de, de forma desagregada mucho ojito hay que monitorizar que es la palabra de moda monitorizar y por último vamos a hacer la predicción que tanto nos gusta por lo menos a mí me gusta mucho para entender qué está pasando mañana según el modelo que estamos haciendo que se llama método robusto tenemos aquí 278 según este método y otro que es menos optimista que he cogido digamos según un modelo exponencial pero en negativo es decir en decreciente tendríamos 306, entre 306 y 268 ¿Qué, ¿Qué dices? Que si hay fallos, dilo dilo a la cámara Que si hay fallos, que si hay fallos Si yo te contase, pero hay más fallos en otros sitios, ¿eh? no sé si sabéis cómo se miden las audiencias de televisión Más fallos hay ahí, tenemos muchos fallos Pero podemos suavizar estos fallos Y cada vez estamos viendo ese, esa progresión ¿eh? Yo ya digo, estamos viendo el 1% de crecimiento no acumulado y estamos viendo cómo estamos decreciendo, eso está clarísimo. ¿vale? Lo único importante es saber cuánto queda todo esto. Acá con el rebrote más complicado, pero vamos a ver, señor revista, no te vayas, vamos a ver, vamos a ver, dilo a la cámara, vamos a ver cuánto queda. Y parece ser que estamos cerca de los 14, 15, 16 días finales. Con rebrote, eh, ojito rebrote, mucho control más fuertes que nunca, más sonidos que nunca y a monitorizar, a monitorizar a monitorizar, monitorizar, monitorizar cuando queda Hola, me da alegría máxima lo que ha pasado. No sé si os habéis entrado que ha bajado un montón el número de fallecidos, esto siempre es buenísimo, pero sobre todo estamos volviendo a la tendencia que teníamos desde el 30 de abril. El modelo este del 30 de abril que decía que el 8 de mayo, el 10 de mayo, teníamos en un entorno de 50 fallecidos diarios, hemos vuelto. Vamos a ver qué pasa mañana porque ya digo, hay muchos retrasos en las mediciones, en los laboratorios que ha dicho Fernando Simón. Pues os voy a enseñar aquí este grafiquito. Ahora tengo que coger el ratón con la mano izquierda, pero uy, qué torpe. Estamos aquí, en la curva más optimista. Ya digo que había dicho 165 y han sido 164, mejor aún, como si fueran cero. Uf, me alegría máximo, ¿vale? Como es evidente, tampoco vamos a decir tonterías. Pero bueno, el gráfico, vamos por aquí, a ver qué pasa estos siguientes días. Estamos aquí, en el más optimista y en el modelo que he puesto aquí. ¿Lo he puesto? por aquí En el 3 de mayo y el del 30 de abril. ¿Qué pasará? Pues vamos a, a seguir pendientes y intentar ser prudentes, eh, digo prudencia, menudo día llevo bueno, os enseño un poco la, la actualización de la curva la famosa curva y los datos y los modelos que eh, como estaréis viendo estos días pues no se va a cumplir esto del 8 de mayo ni de broma aquí estaba en el modelo más optimista, hecho el 30 de abril y iba a bajar aquí, estaríamos ahora mismo en 132 después 97 y zasca, zasca, zasca. esto evidentemente no se va a cumplir no estamos en, en este escenario ...estamos tampoco en el anterior escenario de 164... ...que es el otro día estábamos por aquí... ...pues resulta que tampoco ha ido subiendo... La, ...la roja es la real... ...y hemos creado un nuevo modelo... ...digo hemos, pero soy yo... ...y he creado un nuevo modelo... ...que este, este es, lo, esto es lo que diría... ...que estaríamos hasta el 16 de mayo... ...bueno, conclusiones... ...y ya es lo de siempre, lo que estoy comentando siempre... ...la tendencia es evidente que es decreciente... Estas oscilaciones, estas fluctuaciones son parte de estacionalidad, parte de errores, de acumulación y de comunidades y todo esto. Pero por lo menos podemos decir que seguimos decreciendo, ¿vale? La tendencia decreciente es más que evidente, pero la tendencia ha cambiado. Antes era más decreciente, es decir, bajaba más rápido que ahora. Y eso lo tenemos que corregir, ¿eh? Tenemos que ser muy prudentes, ahora más que nunca. Mantenernos fuertes, unidos y vamos a salir a la calle y estas cosas y respetando mucho la distancia de seguridad es lo único que puedo decir a través de la estadística la estadística cuenta una historia y nosotros tenemos que interpretar esa historia Animo. bueno aquí, después de tanto cambio, va mi último modelo explico aquí el cambio de sistema como veis aquí un rayo, zaca, el 3 de mayo aproximadamente hubo un cambio del sistema y cuando digo de sistema quiere decir un cambio de tendencia de lo que decíamos este de es que he recibido... A ver, os voy a confesar He recibido comentarios de esto de, señor chamán, usted me dijo que el 8 de mayo era el fin. Ojalá hubiese sido el fin el 8 de mayo, evidentemente no, no lo ha sido. Y es porque estamos viendo un cambio de tendencia en este sistema ideal, que lo he insistido mucha, muchas veces, pero claro, el titular es el titular. Eh, el sistema ideal decía que el 8 de mayo estaríamos en 50 o menos fallecidos. Otro sistema que cambió después decía el 12 de mayo. Y ahora estamos otra vez cambiando de sistema. Y estamos en el 18, aquí vemos el... Hay tres modelos. Mira, aquí se ve más grande. Y estamos viendo el 18 de mayo o en el peor modelo el 22. ¿Qué le voy a hacer yo si nací en el Mediterráneo? ¿Eh? Estamos aquí viviendo lo que lo que está pasando de forma científica. Es muy delicado. Y vamos a explicarlo de ayer. 217, ¿vale? Las noticias dicen lo siguiente. Bueno, lo primero en la noticia, siempre cuando te dan un dato, está bien poner un marco teórico. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Qué contexto tiene ese dato? 217 fallecidos en un día. No estamos hablando en un día porque hay datos acumulados y tenemos errores. Estamos recogiendo todavía datos de laboratorio, ¿vale? Entonces ahora mismo te dicen, oye, ¿recordáis que el 8 de mayo, cuando se superó esta cifra, registrándome 229 muertes? Entonces, tiramos para una semana para atrás como si hubiésemos retrocedido. Y siempre lo pongo aquí. No hemos retrocedido. Estamos bajando. Bajando, ¿vale? Hay pequeños repuntes, pero seguimos bajando. Y este dato lo que dice para entender un poco por qué de repente tan sorpresivo es que en Cataluña se ha recogido el 60% de estos datos en un día. El 60% es decir, 131 en un día en Cataluña. ¿Es esto real? Pues no, son datos acumulados, ¿vale? Así que mucho ojito. Para mañana, no quiero hacer aquí un nombre del tiempo. Para mañana dan lluvias, pues no, para mañana estaríamos supuestamente en 150. Digo 150, os enseño el modelo Ya digo que el modelo está fallando muchísimo Porque tenemos más ruido que nunca Por estas acumulaciones, ya, ya no apenas hablo del modelo Pero sí para calmar un poco Los desánimos, sobre todo eh, Hoy, ayer, bueno, ayer tuvimos 184 y hoy 217 Según los modelos que tengo yo Aquí Estaríamos, que tengo yo, me refiero Que son modelos de tendencia, es decir, que no me lo invento yo Simplemente según eh, hubiéramos estado en un entorno Entre 147, el más pesimista. Y 120 el más optimista Ya dije que estábamos más bien en el del medio Tirando al más pesimista Estábamos por aquí Entonces mañana por eso digo que unos 150 146 137 En condiciones ideales ¿Qué quiere decir? Sin cambiar las variables que la estamos cambiando por el desconfinamiento Y también sin estas acumulaciones Bueno, hay que entender que los datos Tienen mucho ruido y ya digo, ahora Más que nunca, cuanto más dato pequeño Pues el ruido acumulado, más ruido Hace bueno, si estás aquí todavía, muchas gracias, lo primero, y esperemos que hayamos aprendido todo esto, sigamos aprendiendo y actuemos con memoria y en consecuencia de lo que hemos vivido. Así que, mucho ánimo, mucha paciencia, mucha prudencia y mucha, mucha ciencia. Aquí, por Inducción, n más uno.